Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo convertir un archivo de Word a PDF con un solo paso. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle clic en archivo, guardar como, examinar y lo vamos a mandar a escritorio, le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle YouTube y aquí en esta opción donde dice tipo el formato aquí vamos a escoger el formato y en este caso es pdf y vamos a darle clic en guardar y listo miren que aquí ya quedó en formato pdf este es un archivo pdf vamos a cerrar aquí vamos a cerrar no guardar miren que aquí tenemos nuestro archivo pdf eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao